Si quieres vivir tu aventura en Australia, en una zona playera un poco más tranquila que las grandes ciudades pero muy cerca de Sydney, te encantará vivir y estudiar en la zona de Manly Beach. La escuela Lexus English tiene sede en este fantástico paraíso donde podrás combinar tus clases de inglés con actividades en la playa. Además podrás llegar al centro de Sydney en tan solo 30 minutos en ferry.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 Y Hacemos un acompañamiento muy, muy cercano al estudiante. Desde el primer día que llega se le hace una pequeña entrevista para saber exactamente cuál es su nivel y poderlo ubicar en el nivel que más le convenga. En esta escuela encontrarás estudiantes de nacionalidades muy diversas, por lo que tendrás que practicar el inglés con tus compañeros. Una de las ventajas que ofrece la Escuela Alexis es que tiene campus en varias ciudades por toda Australia como Brisbane, Nusa, Sunshine Coast, Byron Bay o Perth.